Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix y nos vamos, nos vamos a la columna que esperamos todos los lunes La lupa, en la lupa con la ingeniera Alejandra Garro Y hoy nos trae un tema más que interesante, ver para crecer Ver para crecer el tema de la lupa en el día de hoy Hola Ale, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, buen lunes, buena semana para vos y para todos los que nos están escuchando Hoy venimos bueno, con un tema distinto, ¿eh? Atenti. Sí, me mostrás también series. Trajiste a Netflix acá. Traje a Netflix. Traje a Netflix, traje YouTube. Traje este tema que se, eh, lo titulé Ver para Crecer, porque hay una, una máxima que dice que a mayor saber, mayor motivación. Y quiere decir eh, con esto que mientras más este conocimiento tengamos en nuestro haber, es probable que ese conocimiento nos impulse para obtener nuevos logros, para hacer cambios, para, para querer más cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado de, de desconocer por completo una disciplina, y una vez que, que escuchamos de ella, o que vimos algo, o que intentamos, eh, luego nos dimos cuenta que era un hobby, no podíamos parar y queríamos más? Es decir, cuando sabemos, nos, eh, es probable que nos motivemos un poquito más. Por eso hacemos esta columna también, ¿no? Para informar, para, para regalarles todo el saber que, que está a nuestro alcance. Y otra forma que me parece entretenida de conocer un poquito más es a través de la tele. Entonces les traigo algunas propuestas para que puedan mirar cosas de valor. También hay cosas de valor en la tele. No es cierto que en internet todo, no, ni todo es malo ni todo es bueno. Pero hay algunas cositas que yo vi y que me parecieron interesantes por eso se las traigo bueno estoy ansiosa por verme, ¿eh? a ver <risa> pues me hay... llamó la atención el título mira hay varias propuestas mira vamos a empezar por una vos me decís cuando podés ver eh, la gráfica se ve sí, se ve habría de ponerla en grande únicamente muy bien ahí vamos a ver a ver así sí la primera, esta se llama What the Health, es un juego de palabras, la encuentran en Netflix, es una película este, de una horita y pico, y eh, la escribe un muchacho que es este, documentalista, y él este, te, tiene muchos antecedentes cardíacos, eh, es un tipo medio hipocondríaco, entonces presta mucha atención a su forma de comer, a cómo se siente, está permanentemente como... Mirando Y, y esta, esta condición de hipocondríaco de él lo lleva a meterse en profundidad en esta investigación de la industria alimenticia. Y se encuentra con cosas que le llaman poderosamente la atención. Entonces, eh, como por ejemplo, se encuentran en algunas ONGs que defienden tal o cual enfermedad o que trabajan en pos de tal o cual, la prevención de tal o cual enfermedad, y resulta que no hacen este, alguna sugerencia y a él le llama la atención porque la, la rama de la medicina dice que eso sí, habría que evitarlo. Entonces empieza y se mete y hurga en la industria de la farmacéutica, de la alimentación, que por otro lado resulta millonaria, y logra hacer enlaces de cómo, cómo interfieren en la generación de, o en la predisposición hacia algunas patologías. Hace entrevistas es muy fácil para que vean el, el funcionamiento, digamos, el el detrás de escena de, de la industria alimentaria. Esta está en Netflix, dura una hora y media, es muy entretenida, muy dinámica, eh, y bueno, para los que les gusta ver el detrás de escena, de cómo funciona en verdad la cosa por atrás, este, este chico ha hecho, ha hecho una investigación muy interesante. La siguiente, bueno, bueno. Eh, se llama Street Food, está en, dentro de los más vistos en eh, Netflix. Ahora, esta es una, una docu serie, porque este, la anterior era una película de una hora y pico. Estas son eh, seis episodios cortitos y habla más eh, respecto a la cuestión más eh, cultural del alimento, ¿no? Y cómo el alimento nos distingue eh, como cultura entre un pueblo y otro eh, y, y, y muestra alimentos característicos, que, que sobre todo el alimento característico cultural de algún país es el, el que encontramos en la calle, ¿no es cierto? Por eso se llama Street Food. Por ejemplo, en, cuando, en el primer capítulo, que transcurre en Buenos Aires, habla mucho de las empanadas. Entonces, este tiene una mirada más eh, social, digamos, del alimento. Creo que alguna vez hablamos, ¿no? Me parece, Cari, de, de lo social, del alimento y de la tradición. Sí, tal cual. Lo habíamos comentado. Alguna vez comentamos que el alimento también sí. cumple ese, ese rol, ¿no? Y que por eso a veces se nos es difícil... Eh, llevar a cabo dietas muy restrictivas, porque hay cosas que tienen un cierto valor y un significado un poco más emocional para nosotros. Entonces, este, esta serie aborda el alimento desde ese, desde ese punto. El de Perú está muy interesante también. Y Ale, y, también está esto, ¿no? El argentino, todas las reuniones pasan por la comida, que esto también lo habíamos comentado en la parte sí, social. el alimento nos encontramos para comer. Nos juntamos a comer. El alimento convoca, eh, reúne, sobre todo sí, eh, en los países latinos. no Es excusa sí. para juntarse. Bueno, el mate es, es otro, por ejemplo. ¿No es cierto? Que sin ir más lejos, ahora durante la, la pandemia, cuando por ahí el mate está contraindicado, eh, todos creo que lo hemos sentido mucho lo del mate, porque Terrible. no es solamente una infusión. Es una excusa para compartir un momento con un otro. Eh, esto, por eso la recomiendo esta serie, para que vean ese costado social del alimento y, y que nos hace mucha falta, cuando la dieta es muy restrictiva, llega el viernes, de lunes a jueves venís bien, y llega el viernes, te invitan a comer y ahí es donde realmente te enterás que estás a dieta y lo empezás a padecer. Entonces no es que uno es un loco, o que uno le falta voluntad, o que uno es inconstante, no es que el alimento tiene esta carga social. De hecho, bueno, han hecho una serie. Así que este, está muy interesante, una, una serie distinta para ver. Bien. Ahora nos vamos a YouTube. Están todas disponibles gratis en YouTube. Esa este se llama Causpirancy, que viene a hacer otro juego de palabras como, como conspiración, pero cow es, es vaca. ¿No? Entonces está hecho ese juego de palabras. También es un poco largo, una hora y media más o menos. Este está producido por Leo DiCaprio, que como sabrán ustedes, él es vegetariano, declarado, ha hablado mucho en los medios de, de su dieta. Uh -huh. Y este eh, nos muestra cómo impacta la industria alimentaria en el medio ambiente. Esto tampoco es un tema muy, muy abordado, digamos así, este, públicamente, pero hay un gran impacto, un gran, una gran generación de, de gases de, para el efecto invernadero eh, en, el, en el trabajo de la industria alimentaria. Entonces, está bueno que tomemos conciencia, porque de pronto, eh, todos creo que queremos disminuir un poco la huella de carbono que dejamos, ¿verdad?, entonces, este documental nos viene a mostrar cómo, haciendo ciertas elecciones en la dieta, podemos contribuir a dejar un ambiente un poco más eh, sano, vamos a decir así, para las generaciones que, que nos siguen. Es otra mirada, otro enfoque del alimento distinto a los otros tres que veníamos viendo hasta ahora. Buenísimo. Está buenísimo. Y tenemos un cuarto documental que también está en YouTube y tiene otro enfoque distinto también, se llama El mundo según Monsanto, Monsanto es una multinacional este, que trabaja con, para, la, para el agro, eh, y trabaja con semillas transgénicas, entonces este documental, que es el más larguito de todos, aborda la temática del alimento transgénico y del uso de agroquímicos dentro de la producción alimenticia. Transgénico, para los que no, no saben qué quieren decir, es eh, modificar el genoma propio de un alimento incorporándole otro gen para darle una característica deseada al alimento que naturalmente no tendría. Un ejemplo clásico es a, al maíz modificarle su genoma, agregarle determinados genes para que éste resista a las plagas, por ejemplo, o al tomate agregarle genes de peces de agua profundas para que resista a las heladas, entonces, esta, esta modifica, modificación genética se hace, es, es corriente, ya está entre nosotros, digamos, eh, y este documental mira un poquito, bueno, a ver cuáles son las consecuencias de consumir estos alimentos que no son lo que nuestro cuerpo naturalmente espera, ¿no? Uno de ellos es la soja que, bueno, acá este... En Argentina somos los uno en la producción sojera. Entonces, eh, es muy interesante también para que a cada uno le puede interesar eh, alguna de las cuatro temáticas distintas que, que nombramos, Cari, y puede resultar una motivación para decir, bueno, a ver, voy a leer mejor las etiquetas, como vimos la otra vez, voy a ver en la etiqueta si este alimento es genéticamente modificado. O, o voy a leer lo, distintas cosas que pueden encontrar en estos documentales que los pueden incentivar a dar un pasito más en la mejora de su alimentación. Repaso rapidito. What the hell, el primero, relación entre industria alimenticia y farmacéutica. Eh, street food, el segundo, el aspecto cultural del alimento. Conspiracy, el de DiCaprio, el alimento y su impacto ambiental. Y el mundo según Monsanto, evaluando alimentos eh, genéticamente modificados. Bueno, muy interesante. Me, me diste toda una lista de películas para ver, ¿no? Y que también esto está buenísimo, porque no solo es ver una película que quizás no te deja nada, sino algo que te pueda hacer bien, ¿no? Que sí. sea saludable y una manera diferente de llamar a la conciencia. La verdad que Ale, te quiero felicitar, porque siempre traes propuestas muy interesantes y diferentes. Eso es lo que me gusta. Eh, Soy una chica bueno, diferente, Mixi, me encanta. Gracias. Yo pensaba, tendría que salir un viernes esta columna, entonces uno se aprovecha el fin de y ve los documentales, pero no importa, ustedes toman nota y se aprovechan el próximo fin de para darle una mirada a estos documentales. Lo vamos a tener en cuenta, pero la nota va a salir el viernes, la nota de vamos a recalcar el viernes estas películas. Así lo llamamos a, a más conciencia, ¿sí? Bueno, Ale, bárbaro, bárbaro. Me sumo y compartimos, reposteamos el viernes, entonces. Vale, va a ser así. Bueno, Ale, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, Cari. Buena semana. Chau, chau. Igualmente para vos. Alejandra Garro, acá en la Tarde del Magazine. Quédate con nosotros todavía. Tenemos mucho más mix con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.